La Universidad Pública del Alto cuenta con 2644 docentes, la mayor cantidad del sistema universitario, a comparación de la UMSA que tiene 2370 docentes y la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz 1754 docentes. A pesar de ello la OPE exige más recursos pese que en la actualidad cuenta con 395 millones de bolivianos. Tienen saldo en caja y bancos 173,3 millones de bolivianos y en la cuenta de reserva del IDH 222 millones de bolivianos, los mismos que podrán disponer una vez finalice la certificación del número de estudiantes ante la CV, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.